Esto es Cartunito. ¡Oh! Un lugar donde los más chiquitos son libres de ser ellos mismos. Graciosos, curiosos, audaces, traviesos. Cartunito. Un lugar para volar con la imaginación y nunca parar de jugar. ¡Comience la Cartunito, celebrando a los más chiquitos y su forma única de ver el mundo. ¡Es oh, oh, oh, cartunito. Disponible a partir del 1 de diciembre.